Estamos saliendo de Mar del Tuyú, día horrible, con lluvia, nuestro destino es Mar del Plata. Vamos a pescar con Aquafish, si es que el tiempo nos deja. Esperemos tener suerte y poder salir a pescar en busca de los limones, junto a la empresa Aquafish. Bueno, llegamos a 6 y media de la mañana al Club Motonáutico de Mar del Plata. Un día que se presentó con lluvia durante el viaje, ahora está un poco mejor. Así que tenemos un desafío grande y muy lindo a la vez. Vamos detrás de los peces limón, la especie más veloz, si se quiere, de la Argentina. Y contamos con los excelentes servicios de aquafish, eh, los precursores en cuanto a la pesca con señuelos en el mar argentino. Ya abordamos la embarcación y les mostramos la salida de pesca. Hola, Mariano, buen día. Tanto tiempo, Gabriel. ¿Todo bien? Bien, vos. Una nueva aventura, Limón. Vamos a ver cómo nos va hoy. ¿eh? Lo, lo mañero, a ver cómo, qué pasa. Y bueno, el jueves 90, ayer cero. así que. Así, es difícil. así están, así son. Bueno, ya sabemos que es una de las especies más deportivas que tenemos, así que. ¿La tenés clara con esto hace años que venís? Nunca la tenés clara, no. Gabriel, Nunca, con estos bichos nunca. Ellos la tienen clara. No, ellos sí, hacen lo que quieren. Pero Pero bueno, bueno. vamos a ver si tenemos suerte. Vamos con todas las ganas. Algo va a salir. Dios quiera. Thank you I okay. think Sí. Música. ¿Se enganchan en el alerón ¿eh? ahí? La... los ¡Qué ¡Salud! No! No, ¡Ya tiene el limón? vamos! ¿Quién es? Mira, esa A ver, Buen limón, ¿no? a はい <laughs>